Y como si, para que no quede dudas de que realmente eh, es, ese muchacho es endiablado Cogiendo las cosas ajenas en, en la finca donde no produce Entonces vamos a ver esta entrevista que eh, le hizo eh, Informativo Gita Espuela. vamos a ver No, incluso yo estaba buscando leña para mi madre Que para cocinar entonces ellos agarraron y me salieron dos empleados y me encañonó uno y me metieron a su finca, encañonado, okay. Okay. dentro de la finca, me amarraron, querían que yo me montara un saco de, de cacao obligado, yo no podía agarrarlo para montármelo sin yo estar robando. Y haciéndome fuerza que sí, que sí, que tú estabas robando y yo que no. Correcto. Eh, eh, se dice que tú eh, mencionaste algunos cuantos nombres, incluso bueno de los lorito viene llegando aquí. Tú mencionaste unos cuantos nombres de personas que supuestamente son eh, las que te compran a ti. Es, ¿Es cierto eso? No, ellos no me compran, sino yo tuve que mencionarlo porque me tienen encañonado. Haciéndome fuerza, encañonado. ¿Quién te compra? obligado yo me montar a Lolito, a Misael a Orlando pero por qué tú lo mencionaste a ellos y no a otra gente, por, ah, ¿por, ¿por qué tú mencionaste él, a Lolito? ¿por porque, porque me hacen fuerza como de aquí mismo. Yeah. y eso era lo que conocía y esas son la gente que yo conozco correcto como compradores de cacao entonces ellos me hicieron fuerza yeah. presión con una escopeta para que yo hablara o sea cuando tú estabas amarrado ahí eh, eh, tú te, te tenían apuntado con una escopeta con una escopeta y dándome golpes Correcto. Entonces, eh, una pregunta. ¿Tú has robado en esa finca? No, sí. en esa finca yo no hubiera robado. En esa Incluso no. Incluso yo le dije que sí, que yo estaba robando desde el 2000. Pero mentira, si no me están encañonando. Pero porque... te, ¿Por qué ellos te acusan a ti de, de, de robar en esa finca? No, es que ellos todo el tiempo ha sido así. Son Na, nada más no es a mí que me han metido ahí a esa finca. Han metido varias personas. Correcto, ¿pero tú eh, eh, eh, has hurtado algo, has robado algo en alguna otra finca de aquí de la comunidad? De, ah, de en agricultura. O sea, tú admites que sí. ¿Es verdad que tú desarmaste un guaya y le quitaste el fusil en agricultura? Ah, porque me agorpeó. ¿Sí? Si, ¿Sí? si él me tiene en el suelo ahí dándome golpe, golpe... Y ya lo último, me dice, agarra el cubo de cacao para llevarte preso. Sí. Entonces yo, en debe de agarrar el cubo de cacao, que lo agarré fue a él, le entré a golpe y le quité su escopeta. Ya. Y tuvo que sacar, salía afuera conmigo a la pista, pero obligado, si me estaba dando golpe. Correcto. Entonces, ¿tú habías robado en Agricultura o no? En hay? Agricultura. A ellos sí. nunca le hubieran robado. Correcto, correcto. Es cierto que tú la demandaste a, a, a Doña de la finca Sí, yo la demandé ¿Por qué la demandaste? hoy los golpes que me dieron Y el secuestro dos días En esa finca o sea, amarrado que duraste dos días en la finca Dos días amarrado, duré en la finca Bueno, entonces vamos a ver el testimonio De un guardián De un vigilante privado Que sorprendió a este caballero también robando Vamos a ver Esta persona, cuando yo Yo soy nuevo en la agricultura como seguridad Cuando llegué allá me dijeron Voy a guardia, lo suyo anda de lo que acabo, Pero tiene que tener cuidado con un ladrón que hay de la Guasima. Eh, ese, ese ladrón es, tan, es un ladrón tan activo que un guardia del ejército aquí en lo de Salmón, le quitó su escopeta, El eh, guardia lo encañonó porque lo interceptó con un cubo de cacao. Pero cuando ese sitio cogió dijo, guardia, tiene creaciones conmigo. Voy preso a donde me lleve, pero ni me dé golpe ni llevo el cacao. Dice, guardia, ¿cómo que tú no vas a llevar el cacao? Y dice, sí. Yo te dije a ti que no lo llevo el cacao, nada, tuvieron un intercambio de palabras ahí, el guardia vio que para llevarlo tendría que matarlo. Le puso el seguro a la escopeta, agarró el el cubo de cacao y la escopeta y lo echó por delante. Pero él le llevaba la idea de cómo desarmar el guardia. A poca distancia desarmó el guardia, se fueron a los golpes, pero ella era más fuerte que el guardia, ahí acabó con el guardia y lo hizo preso. El guardia llevaba el saco de el cubo de cacao para al lado de la Guasima, preso. El ladrón llevaba el guardia. Pero a mucho caminar por allá, se interceptó con un civil, amigo de, de, de los dos, como quien dice. Se sí, oye muchacho, el demonio, dale esa escopeta a ese guardia. Dice, ay, sí pendejo, si se la doy me mata. Y vaina, pero el civil enfrentó el problema y vaina. Y dice, oye, yo te la entrego a ti, pero si se la da al guardia, sabe decir que me va a matar. Dice, sí, sí, sí, pasame la escopeta. El ladrón le entregó la escopeta al guardia, al civil, y se mandó huyendo. Entonces ya a una distancia, y eh, si vi, vi usted en Guaya, pero si ese tipo te hubiera llevado, pues le quizás pensaba te hubiera matado a ti. Eh, pero el Guaya se sentía nervioso. Llamaron a la oficina de agricultura a que mandara a un hombre para buscar el cacao. El caso del Guaya llegó a la jefatura y el Guaya fue cancelado. Pero el Guaya, yo no tengo conocimiento, supuestamente el Guaya es sureño. Y él, desde que lo cancelaron, tuvo que coger su destino hacia su casa. O sea, que ese señor que fue sorprendido en la O sea que este señor eh, tiene bastante tiempo ya sustrayendo frutos que él no produce. Así es bueno. Usted no siembra un producto y va ahí y cosecha. Es dichoso que está vivo todavía. Pero él está demandando ahora. <risa> Vayan a ver cómo son las cosas en este país.